¿Cómo, cómo amar a otros si no sé, si no sé qué es el amor? ¿Cómo, cómo amar a los demás si no sé? si no sé amarme a mí. Si soy capaz de dañar a mi hermano, si soy capaz de perjudicar a mi vecino, si soy capaz de ser cruel, cruel, cruel con la naturaleza y los seres humanos. Oh. Pues, pues, pues Todavía no sé nada del amor nada, nada, nada, nada Nada, nada, nada del amor La empatía nace del amor a uno mismo Ser autosuficiente no es ser egoísta Lo sé Ahí voy, el sentir cósmico, ok sí, eso es, amarme a mí. ser una persona completa y plena, no entender la propia naturaleza del alma, esa que se une a la vida y el amor Así sí, exactamente así Es como yo me amo a mí Yo mismo soy el planeta, la vida del cosmos Expandir mi energía, amar la vida que me habita Trascender con mi esencia de emerger con toda la fuerza, lo sé ahí voy, el sentir cósmico ok, sí, eso es amarme a mí personas manifestando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 La vida del cosmos Amo a esta generación A todos los seres del planeta A la sociedad que juntos Unidos creamos todos Lo sé Ahí voy El sentir Cosmico Ok, sí Eso es aún más a mí. Amo los ríos y las montañas Amo los mares, las tierras escondidas Esa vida que contagia de amor inmortal a los demás Así sí, exactamente así es como yo a mí, yo mismo soy el planeta, la vida del cosmos. Claro, claro que puedo amar a otro si sé, si sé lo que es el amor. Claro, Claro que logro amar a los demás Si sé cómo yo me amo a mí Si soy capaz de salvar a mi hermano Si soy capaz de ayudar a mi vecino Si soy capaz de ser fiel, fiel Fiel a mi naturaleza Fiel a la raza humana Ah, pues, pues, pues, entonces lo sé todo del amor Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo del amor